Desde Podemos Andalucía, como sabéis, desde enero llevamos centrado y elaborando nuestro programa de gobierno. Eh, esta semana es un salto más en la elaboración de ese programa, con unas jornadas programáticas, las primeras, las primeras jornadas programáticas que vamos a desarrollar en Andalucía, en este caso sobre renta básica, rentas mínimas y trabajo garantizado. Eh, nosotros entendemos que en una tierra con un 43% de pobreza y de exclusión una tierra donde la desigualdad salarial en los jóvenes es del más del 50% y en las mujeres en más del 25% en una tierra con un 29% de paro un 59% de paro juvenil eh, hay que pensar alternativas mientras la pobreza la exclusión la desigualdad y el desempleo se incrementan eh, la tarea de una organización de un proyecto político como podemos es buscar alternativas en clave de igualdad y es buscar alternativas eh, para la creación de empleo. Nosotros lo hemos dicho desde el principio, entendemos que eso pasa por un cambio del modelo productivo. Pero, eh, en esa transición, en ese cambio de modelo productivo, entendemos que hay también una discusión sobre cómo reducimos la desigualdad, sobre cómo afrontamos una situación de paro estructural en Andalucía, porque no queremos acostumbrarnos a vivir así, en clave de desigualdad y en clave de paro permanente. En ese sentido, creemos en una Andalucía mejor, en una Andalucía con, con futuro. Y si la pregunta es por qué hacemos esta jornada, pues las respuestas eh, son varias. La primera, porque así nos lo dijeron los inscritos y las inscritas de Podemos en Andalucía en la segunda Asamblea Ciudadana. Fue un compromiso abrir un debate público sobre la renta básica en Andalucía y aquí estamos y lo vamos a hacer. Pero en segundo lugar, porque entendemos que nos merecemos algo mejor que las políticas de desigualdad y de recorte de Mariano Rajoy y del Partido Popular, que apuntalan Ciudadanos y la gestora del PSOE. Entendemos que lo que se ha hecho hasta ahora no sirve para salir de la crisis y nos tomamos en serio Andalucía. Y como nos tomamos en serio en Andalucía, el viernes, en Granada, el sábado en Sevilla iniciamos unas jornadas de debate programático sobre renta básica, renta mínima y trabajo garantizado para qué? Para dar solución a los problemas de los andaluces y de las andaluzas. Y lo vamos a hacer con las puertas abiertas. Lo vamos a hacer invitando a expertos, a especialistas, a los círculos, a la gente, a la ciudadanía en su conjunto, a que acuda a debatir con nosotros cuál es el programa de gobierno que necesita Andalucía para cambiar a mejor la vida de los andaluces y de las andaluzas.